La Fuerza Estudiantil Revolucionaria piqueteó este jueves el Distrito Educativo 0705 demandando la solución a los problemas que afectan al Liceo Manuel María Castillo de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Documento público. Nuestra organización estudiantil FER, por tercera ocasión, entrega las necesidades que tiene este centro educativo Manuel María Castillo a la directora del distrito 0705, con copia de este documento al director del centro educativo licenciado Alcide Santos Díaz, presidente del comité de base Juan Carlos Cuava y el presidente del consejo estudiantil Marcos Polanco Matías. Maestro de inglés para el sexto grado y quinto, salida académica de idiomas. Maestro en el área técnica de cuarto D, el cual tiene más de 15 horas sin recibir docencia. Falta de reactivos para el laboratorio de ciencias, el cual tampoco tiene docente en este área. Equipamiento de laboratorio de informáticas, considerando que dichos equipos no están de acorde a los tiempos, los cuales están obsoletos y algunos que no están funcionando. Aulas para las áreas técnicas, ya que este centro educativo ha pasado a la modalidad de politécnico y no cuenta con la logística para este. Arreglo de infraestructura de este centro, en donde hay aulas en muy malas condiciones y una de ellas con hundimiento de su piso y grietas en las paredes. El documento fue recibido por la maestra Miriam de Los Ángeles, su directora del distrito educativo, quien aseguró que darán respuestas a las demandas de los estudiantes. En varias ocasiones, nosotros hemos recibido documentación de las demandas que tienen los estudiantes. Hemos estado dándoles respuesta a las necesidades que ellos nos están solicitando en la medida de las posibilidades. Ayer precisamente estuvimos en una reunión con ellos, con una representación de la ADP, la representación estudiantil, la dirección del centro y una representación de los padres y madres. Le explicamos a ellos la situación del proceso que hemos venido agotando para darles respuesta a sus solicitudes. Y les explicamos que en el momento la prioridad es el nombramiento de los maestros que le hacen falta. Le explicamos que ya agotamos el proceso, dimos todos los pasos de lugar, los expedientes están depositados en el Ministerio de Educación, en la sede, y esperamos, como le dijimos a ellos ayer, que en el proceso, en el transcurso de este mes, ya los, los maestros tienen muchas posibilidades de nombramientos. NTN